Si bien esta es una forma sencilla de pasar parámetros, tiene un problema bastante evidente, que es que como los parámetros van por la url, cualquiera que sepa dónde tiene que mirar, tiene acceso a esa información. Evidentemente esto no nos va a servir para pasar información sensible. Clásico ejemplo, contraseñas. En estos casos lo que voy a necesitar es enviar la información mediante un mecanismo diferente de GET. Una de las posibilidades es utilizar uno, lo que se llama un verbo HTTP que es, se llama POST. Lo que hace POST es también enviar la información desde el cliente hacia el servidor, pero utilizando una vía de comunicación diferente de la URL. No es que con esto ya está, está todo asegurado. La verdad es que como mecanismo de protección es bastante básico, pero claramente es mucho mejor que dejar toda la información así a la vista. Acá puedes ver un ejemplo de un formulario que, como puedes ver, tiene el action es procesar.php. Eso nos está indicando que el script procesar.php es el destinatario de la información que se está completando en el formulario. Por el otro lado, el method igual post, eso nos está diciendo que cómo es que la información va a viajar desde el cliente hacia el servidor. ¿Sí? En este caso es justamente vía POST. O sea, esta información que es el username y el password no se va a ver en la URL. Esto es básicamente lo que va a suceder cuando el usuario haga clic en el botón. Es desde el cliente, o sea el navegador, va a generar un pedido de tipo POST hacia el servidor, hacia el archivo PROCESAR.PHP. Por otra vía que, como decíamos, no es la URL van a estar enviándose todos los parámetros, todos los datos que el usuario completó. Una vez en el servidor, el web server va a mandar a procesar el archivo procesar.php, a ser interpretado a través de php, le va a pasar obviamente toda esa información que el usuario envió, va a recoger el html que va a generar el intérprete de php y lo va a devolver html hacia el cliente te Puedes notar que es lo mismo que haber procesado una petición de tipo GET, la única diferencia es que los parámetros no viajan en la URL. Como te podrás imaginar del mismo modo que tenés un arreglo que se llama pesos GET, tenés un arreglo que se llama pesos POST para levantar la información que vino a través de POST. Con este código sencillo podemos levantar la información que el usuario nos, nos pasó y mostrarla. Como te comentaba este mecanismo no es realmente una protección de seguridad muy muy buena muy completa. Para realmente protegerte tenés que eh, apoyarte en métodos de criptografía digamos, lo que se llama encripción de los datos. Que son temas que están por fuera del alcance de este curso. Pero bueno, simplemente es importante que lo sepas. Es mejor que nada pero no es para nada una solución. Vamos a ver un ejemplo que Voy a tomar un formulario que lo voy a hacer con GET, después lo voy a pasar a POST para que podamos ver las diferencias. Este archivo lo voy a hacer en HTML porque simplemente va a contener un formulario, no mucho más. un principio justamente no voy a aclarar cuál es el, el método, para que veamos que el método por defecto es GET. Vamos a llamarle a este, bueno como siempre, procesar.php y vamos a simplemente ponerle un input de tipo de texto que se llame DATO. No, no me voy a preocupar mucho por esto. ahora. Entonces lo que va a suceder cuando ejecutemos esto es que, más bien cuando naveguemos hacia esta página, nos va a aparecer un formulario. Cuando llenemos el dato y apretemos el botón enviar, ese dato va a viajar hacia un archivo que se llama procesar.php. Vamos a crear el archivo procesar.php. Que en principio lo único que va a hacer es Mostrar el dato que recibe por get. Vamos a probarlo. Aquí tenemos el formulario. Vamos a ponerle el dato Mauro y ahí vemos como decía que, como ya veíamos, por la url pasó el dato Mauro. Veamos ahora qué sucede si cambiamos el formulario por método post y obviamente vamos a tener que cambiar php porque ya no va a recibir el dato por get, sino que lo va a recibir como decíamos, por post. Veamos entonces qué pasó. Voy a recargar la página para que tome los cambios. Y ahora vemos que lo que sucede, el resultado que se logra es el mismo. Pero en la URL no vimos nada. Ahora me gustaría mostrarte algo un poco, como diría, lo que va por detrás de la cortina. Para eso me voy a servir de una consola de... De debugging, una consola de, de trabajo de, para el desarrollador, y lo que voy a mirar es qué pasa a nivel de red, o sea, de network. Bueno, lo primero ves acá ya, puedes ir viendo lo que te comentaba antes: que es, yo simplemente escribí la URL y qué es lo que pasó, se hizo un GET desde de, el, el archivo form.html, esta petición se hizo al localhost 8080. En fin, ahora veamos qué pasa con justamente con el post. Yo hago enviar y fíjate, tengo un post a procesar.php, pero si me meto acá, acá tengo más información, que eso es lo que te quería mostrar justamente. Acá tengo información muy, muy detallada. Por ejemplo, acá tengo los parámetros y acá es donde, oh caramba, el parámetro dato fue así visible. Que en este caso no cambia mucho porque el parámetro justamente es un tipo texto. Pero veamos qué pasaría si cambiamos esto por un input de tipo password. Yo escribo acá mi password, que okay. no se ve nada, pero ha pasado aquí? Oh, acá el dato está visible, por eso es lo que te decía de que POST no es un buen mecanismo de seguridad. Esta esta prueba digamos que yo hice un atacante real la puede hacer poniendo un programa que se conoce como sniffer. De vuelta, no vamos a meternos mucho en seguridad simplemente como para que tengas una idea de por qué POST no es una solución ideal.